De Madrid al cielo, así que el cielo es Berlín Aunque buscando por el mundo de uno a otro confín No importa qué camino recorrí Sabiendo que nada es para siempre Que todo tiene un fin